De vez en cuando me gusta hacer esta clase de videos un tanto reflexivos, porque a veces pasamos por momentos bastante malos. Y esta escena de Ragnar Lothbrok en la serie Vikingos me llegó mucho la primera vez que la vi. La volví a ver y le encontré aún más sentido por todo el proceso mental que he llevado estos últimos meses, y que ahora puedo decir que estoy bastante tranquilo, pero que veo en retrospectiva esos momentos más fuertes, más duros, y veo cómo he resurgido. Este fue un video que yo subí hace mucho tiempo, hace probablemente más de un año, y lo eliminé, lo quité. Pero quiero hacerlo de nuevo y además agregarle un poco más de información. Sin nada más que agregar, comencemos. Tal vez no hay una razón para vivir. Tal vez el sufrimiento es tan grande que ya no puedes llevarlo en tus hombros. Has fracasado una y otra y otra vez. No son fracasos pequeños, son enormes. Tu entorno está decepcionado. Los has abandonado porque todo te pesaba. Fuiste egoísta y crees que la única forma de pagarlo es arrancar tu aliento. Pero aún tienes algo por hacer. va a Sé que colgué en un árbol mecido por el viento, nueve largas noches herido con una lanza, y dedicado a Odín, yo ofrecido a mí mismo, en aquel árbol del cual nadie conoce el origen de sus raíces. No me dieron pan ni de beber de un cuerno, miré hacia lo hondo, tomé las runas, las tomé entre gritos, luego me desplomé a la tierra. Conoce las runas y aprende los signos, los caracteres de mucha fuerza, los caracteres de mucho poder, que tiñó el tur supremo, Odín. Y los altos poderes hicieron, y el Señor de los Dioses grabó. ¿Quién quiere ser rey? La decadencia de Ragnar Lodbrok nos enseña el camino oscuro que transita el hombre que ha perdido todo propósito, aun cuando en otros tiempos fue venerado, aplaudido y apoyado por todos. Sus errores son irreparables, pero aquel intento por quitarse la vida le dio la oportunidad de comprender mejor su limbo existencialista. Tal vez no todo estaba perdido, porque aún había cosas por hacer. Adquirió la sabiduría que le faltaba, así como Odín se sacrificó para sí mismo soportando días enteros colgado y con una lanza que le atravesaba el cuerpo para obtener un conocimiento infinito. A menudo sentimos que nuestra existencia no tiene sentido o valor alguno, pero no es así. Cada uno de nosotros está hecho para marcar la diferencia. No necesariamente tiene que ser algo que la humanidad deba ver. Puede ser que esa diferencia sea con una sola persona, tal vez para algunos de tus padres, tu pareja o un amigo. O puede ser que esa única persona a quien le puedes cambiar la vida seas tú mismo. Ragnar, aún dentro de un camino decadente, se esfuerza por dejar cierto orden en el desastre que dejó. La búsqueda de la redención es un camino espinoso que te hace rememorar cada error que cometiste y cada sufrimiento que sentiste, o el dolor que has causado. Aunque su fallecimiento fue doloroso, dejó a sus hijos orgullosos por su padre, quienes vengaron su memoria y arrasaron con aquellos que lo dejaron. El camino de Ragnar es una enseñanza valiosa para mí, y también debería serlo para ti. Vivimos en tiempos extraños donde avanzamos aceleradamente a nivel tecnológico, económico y ciertos aspectos sociales, pero estamos abrumados por las cargas emocionales de un mundo que no se detiene para tomar aire ni medio segundo. Pero esas cargas deben ser vencidas, y la vida debe continuar luchando en cada aspecto contra todo lo malvado que pueda surgir, incluso dentro de ti. La muerte ciertamente llegará, pero que no sea bajo tu propia mano, aún tienes muchas cosas por hacer. Un libro que he leído últimamente y muy seguido ha sido uno que lleva por nombre Sobre la Amistad, la Vida y la Muerte de Séneca. Realmente es una recopilación de cartas de Séneca a su amigo Lucilio, en donde hablan precisamente de esos tres temas. Y la carta número 4 habla sobre el miedo a la muerte, y él le escribe a su amigo. Llega a ti la muerte. Sin duda habrías de temerla si pudiese permanecer contigo, pero es obligatorio que no llegue o que pase. Me dirás... Es difícil acostumbrar el ánimo al desprecio de la vida. No ves que diariamente se la abandona por causas frívolas. Uno se ahorca a la puerta de su amante, otro se precipita desde el tejado porque no puede soportar más tiempo a un amo indigesto, aquel que se clava la espada en el vientre por no poder volver al punto de donde se había escapado. No crees que la virtud podrá conseguir lo que hace la poderosa preocupación. No puede tener una vida tranquila quien solamente piensa en prolongada y cuenta entre sus bienes más grandes, el número de cónsules que ha visto. Piensa en esto cada día para que puedas abandonar serenamente la vida, a la que muchos se abrazan y se aferran como lo hacen a las espinas y los abrojos aquellos a quienes arrastran las aguas de un torrente. La mayoría vacilan miserablemente entre el temor a la muerte y los disgustos de la vida. No quieren vivir y no saben morir. Regocija tu vida desechando toda preocupación por ella. Ningún bien aprovecha a quien lo posee si no está dispuesto a perderlo cuando sea necesario. Ahora bien, nada puede perderse más fácilmente que aquello que no puede desearse después de perdido. Debes endurecerte contra todas las desgracias que puedan sobrevenir hasta los más poderosos. Un príncipe bajo tutela y su eunuco decidieron la muerte de Pompeyo y un parto cruel e insolente la de Craso. Gallo Julio César ordenó a Lépido que presentase su cuello al tribuno dextro, de y él mismo entregó el suyo a Querea. La fortuna no ha colocado a nadie en situación que no pueda temer lo que le permitió hacer a los demás. Desconfía de la tranquilidad presente. El mar cambia en un momento, el mismo día que las naves se recrean son engullidas. Piensa que tanto el ladrón como el enemigo pueden clavarte la espada en el cuello, y, aunque no haya un poder mayor, no hay criado que no tenga tu vida y tu muerte en sus manos. Te aseguro que quien desprecia su vida es dueño de la tuya. Recuerda los ejemplos de quienes han perecido por asechanzas domésticas, ya sea por ataques indirectos o mediante engaños. Encontrarás que el odio de los criados ha hecho sucumbir a tantos como la cólera de los príncipes. ¿Qué importa lo poderoso que sea aquel a quien temes? Si lo que temes puede hacerlo cualquiera. Tal vez si caes en manos de los enemigos, el vencedor te mandará a la muerte, pues a ella vas. ¿Por qué te engañas a ti mismo fingiendo que no ha de haber comprendido hasta el presente lo que llevas haciendo tanto tiempo ya? Porque te aseguro que marchas a la muerte desde el día en que naciste. Así pues, es necesario alimentar nuestro espíritu con otras consideraciones si queremos llegar plácidamente a la a esa última hora cuyo miedo perturba todas las demás. Es necesario comprender el tema de la muerte desde dos perspectivas. Vivimos en esa dualidad entre la vida y la muerte, y cada día estamos más cerca de una que de la otra, pero al mismo tiempo estamos vivos. Sí, suena paradójico, suena un tanto confuso, o yo lo estoy haciendo sonar confuso. Pero este es un libro maravilloso. Probablemente no lo encuentren tal cual. Pero sí pueden buscar por internet las cartas que le envía Seneca a Lucilio. Creo que incluso en Wikipedia están muchísimas, completas. Así que si les interesa, búsquenla. Y si no han visto Vikings, que lo dudo mucho, también vean la serie. Tal vez hasta la cuarta temporada. La quinta y la sexta son un tanto flojas. Pero bueno, voy a llegar hasta aquí. No quiero extender demasiado este video, así que... Muchas gracias por escucharme y hasta pronto. Ah, claro, suscríbanse y comenten y hagan todo eso, por favor. Hasta pronto.